Venga, vale. Aquí, en el tema de Jorge Tabé, bueno, Raúl, empieza tú, porque claro. eh, por todos he sabido que eres su preparador, así que cuéntanos un poco qué ha pasado con Tabé. Uh -huh. Bueno, con Tabé prácticamente lo único que ha podido pasar, eh, en el caso de que haya pasado algo, y desde mi punto de vista, ha pasado, pues, pues lo siguiente, ¿no? Lo, lo, lo resumo. Eh, bueno, llega la semana del Pee y creo que, que todo lo que quisimos ajustar para, para, para la salida del, del campeonato, para salir al escenario, pues sale todo perfecto, o sea, decidimos salir con un peso y decidimos salir con un punto y así, y así salimos vale eh, siempre todos como preparadores, pues siempre eh, yo todos nos gusta analizar ¿no? eh, la, previa a la competencia y siempre <coughs> teniendo un equilibrio entre el tamaño, que desde mi punto de vista eh, creo que Jorge tiene, tiene que llevar y la calidad de la separación. ¿no? Ya hubo un punto en la preparación que llegó eh, al peso anterior de su última competición y prácticamente pues, tenía una definición y una, y una, y, y una separación asombrosa. Yo creo que no no sé si habrá puesto algo de alguna foto de ese momento, pero creo que no, estaba en un peso, bueno, muy bajo no, estaba en el peso de la anterior, eh, de la última vez que compitió, ¿no? Hace un año o dos años. Y, y bueno, nah, Mi idea era a ver, a, ver, a ver, probar y a ver cómo se le veía con el peso límite, ¿no? 98 kilos, entonces juntos pues. Eh, aunque yo al final tenía la voz cantante, pero entre los dos, ¿no? A, a mí también me gusta saber mucho la, la opinión de, del competidor, ¿no? De qué que, que ve, ¿no? Que, aunque sea un poco ya subjetivo, eh, qué ve o qué pensamos, ¿no? Total, que al final salimos con bastante más peso, con 4 kilos, 4 kilos y pico más que su última competición. Y en ese aspecto, bien, yo lo veo óptimo. ¿Qué, es que ¿qué, contento, peso, ¿qué peso salió, Raúl? Eh, 97 kilos. Dio, dio el reporte, el reporte del, del, del mismo día de la competición, porque eso fue muy temprano por el cambio de horario y aunque a lo mejor perdiese un poco o con una comida se mantuviese, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Con 97 kilos, que ya estamos hablando, según él me comentó, la última competición llegó a bajar a, a 93 kilos, ¿no? Eh, lo que pasa, claro, que tiene, tiene esas inserciones tan, tan bonitas y tanta separación que al final pues se le, se le ve, se le ve amplio, se le ve grande, ¿no? Bueno, pues llega, llega el día de, de la competición y, y, un segundo, que les estoy respondiendo, sí, Robert, ponlo, llega, llega el día de, de la competición y, bueno, pasan, pasan las, las semifinales y a Jorge lo ponen en el centro del segundo calor, ¿vale? Él me, me va informando a todo momento y digo, bueno, está ahí en el top 10, ¿no? Es verdad que era una categoría dura con 22, 22 competidores y, y, bueno, yo la verdad, pues, no, yo creo que ningún preparador debe de opinar hasta que analice, ¿no? Todo, ¿no? Eh, no solo fotos, sino imágenes, comparaciones, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, hasta ayer mismo estuve analizando. Bueno, la, la, el vídeo que sale, claro, no, no se ve con alta, alta calidad, pero bueno, bueno más o menos se le puede ver la mejora, el tamaño, yo creo que eso lo hemos visto todo, ¿no? Eh, ah, ¿qué ocurre? Que Vale, perfecto, empezamos a ver fotos, Jorge dice, mira, eh, para la final decidimos meter eh, un cuarto de diurético más y expulsar un poco de agua, ¿no? Ya que prácticamente el tamaño eh, estaba ahí y de tamaño supuestamente y también con... Con, con la ayuda de, de Kim Angel, que estaba, que estaba con él, pues lo vio y le pudo dar, hombre, le pudo dar un, una objetividad de que de tamaño, joder, se le veía grande y estaba bien, ¿no? Bueno, pues vamos a, perder, vamos a quitar ese puntito de, de, de agua. Mira, el que está en lado de la a su derecha es el cuarto puesto, ¿eh? Eso, es, eso ya es lo, lo, lo increíble, ¿no? Bueno, pues vale, es verdad que Jorge me reconoce que terminando la final tira ese poquito de agua y se le ve mejor, ¿no? Pero analizando, analizando, analizando, foto por foto, cuando sale en, en, en NPC ni Online y viendo los propios vídeos de él, tío, digo, hostias, o sea, él, yo, yo, yo me quedo, yo me quedo blanco a ver, a ver, a ver cada, cada competidor, ¿no? Eh, es más, tengo aquí las fotos descargadas de uno en uno. Eh, podéis ver el de la derecha del todo, una dilatación abdominal impresionante. Creo que quedó eh, octavo. Eh, y bueno, tanto el quinto, el sexto puesto, el, el cuarto, mira, es que no tenían nada que ver. Yo le dije a Jorge, igual que le dije dicho a, lo, a, los pocos competidores que, a los pocos competidores que yo quiero llevar, que, que yo voy a ser crítico. Es decir, si no está, no está. vale y si, y, si, y si le han dejado un séptimo, un noveno y es un 12, le digo que para mí es un 12. Pero esto no, no era así. Creo que Jorge podría haber estado tranquilamente... Ya te digo, analizando competidor por competidor, pues prácticamente en el top 4. E incluso, cuando hablamos de, y con, y con Javier Esver, lo hablaba este fin de semana, consiguiendo pues, un con mi campeonato, lo que a día de hoy es un classic, en ese campeonato de 22 competidores, pues había cinco classics o tres classics, porque mira, el primero estaba de puta madre, pero al final, entre tamaño, separación, calidad, porque en principio creíamos que nos faltaba calidad, pero empiezo a ver, competidores por, por delante de él y digo pero coño pero pero qué calidad qué separación es decir bueno y el cuarto puesto que es vino que es ese chico que está tercero en el medio bueno eso ya es impresionante eh, eh, no solo por bueno es, es verdad que es más bajito pero no no lleva ni, ni el tamaño ni la lleva la piel la calidad ni separación muscular, es decir, no lleva nada, ¿no? Lo único bueno que llevaba es que era de San Antonio, ¿no? Y al final, como en todo sitios pues se cuecen nada Entonces, al final, eh, mi determinación, pues, pues, pues fue esa, ¿no? Merecimos un puesto, un puesto mejor. Siempre podemos mejorar, siempre, claro que se va a mejorar. Es la primera competición y, por supuesto, que va a seguir mejorando. Y contando que yo soy su, su, su, su, su nuevo preparador y todo lo que me voy encontrando son cosas nuevas, ¿no? Eh, descontando que eh, Jorge es una máquina perfecta Jorge se le da se le, se le aprieta aquí para que cambie así y así lo hace o sea es, es impresionante no entonces por otra parte eh, estamos muy muy muy contentos porque claro eh, eh, todo todo lo que podemos mejorar pues está a nuestro alcance diferentes es que le, que le que, eh, diferentes es que le haga falta pues eh, dos kilos o cinco kilos de músculo pero no es el caso eh, eh, yo creo que, que está ahí eh, Vamos a ir viendo. A mí me gusta analizar la puesta a punto dos semanas antes, día a día. Eh, y yo creo que, bueno, que vamos a dar un gran cambio en la próxima competición. Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Contando esta, esta competición, yo creo que siendo justo, no, no, no fue su. Vamos, tenía que haber estado mucho más adelante. Si pongo a analizar uno por uno, bueno, impresionante el. el el quinto puesto que lo tengo aquí, bueno, prácticamente lo que me comentaba Javier Ver o sea, eh, eh, o lo que le ha pasado a Madelman, ¿no? Que es prácticamente un 2-12, eh, prácticamente se pasa ya de, de músculo, ¿no? Un clase cintura, cintura estrecha, piel fina, eh, clavículas, eh, vacía abdominal, eh, forma en V, bueno, pues prácticamente eh, pocos competidores tienen eso. El sexto puesto, eh, bueno, aquí lo tengo de espalda, no tiene ese detalle en la espalda baja, bueno, y así uno por uno, no todos, obviamente, pero hasta, hasta, hasta el cuarto y quinto puesto, Jorge lo tenía súper fácil. Es más, él en el segundo calor, si podéis ver el, el vídeo que ha subido él, podéis ver vídeos que hay de la, de la NPC, él está en medio y son todos contra Jorge. Es decir, no hay en el segundo calor Jorge no pinta nada. Es lo que suele pasar en la liga profesional. Eh, A la web no le gusta... Y no, le gusta. Y eso me ha pasado a mí y lo ha pasado a muchos competidores. O sea, no voy a decir nombre, pero hay competidores pro que con un juez es el último y con otro eres primero. Y eso pasa al final en todos lados porque no se trata de, de que la cosa salga mal. ¿no? Pienso que, que es, aparte de las directrices del, del, de la federación, pues mmm, el criterio final de, de, de cada juez. O sea, yo al menos lo que vi de arriba me encanta. Quizás las piernas un pelín por detrás, pero bueno, claro, es que límites de peso es lo que tienen. Tienes que resaltas una cosa, y otra se queda atrás. Y pero la verdad, la verdad que no estaba con la polla en la frente. Sí, sí, porque decíamos, que, pensábamos que no tenía un gran margen de mejora, quizá. Y no no, no, no, no, se ha sacado la polla y nos ha meado encima. Ya está. Hay que reconocer Entré aquí Raúl a poner las cosas los puntos sobre las. A poner las cosas sí, como sí, sí, siempre. A mí me hubiese gustado hacer las cosas al 100%, es decir, cogerlo en un volumen controlado y pasar a una definición. O sea, prácticamente hemos empezado con una, una definición donde yo a Jorge en la etapa de volumen solo le eché una mano, y, eh, pero claro, me hubiese, me, hubiese, me hubiese gustado, ¿no? Pero creo que, como le he dicho a él, el, este es solo el principio, este es solo el principio y, y bueno, eh, no. lo, lo tiene prácticamente todo, disciplina, simplemente... O sea, disciplina, trabajo, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, simplemente bueno, rodar, rodar, rodar, rodar y, y bueno, y, y estar ahí. Pero cada año tiene que dar eh, una mejora, una mejora considerable. Sí, la verdad, la verdad es que ha salido increíblemente mejorado. Ha mejorado muchísimo. Ha cogido kilos y tal, pero aparte yo creo que lo que Jorge, lo que más me gusta de él. Es eh, ese punto de, de, de sequedad, de definición y separación que tiene. Sí que es verdad que, es lo que tú dices, Raúl, no has tenido la fase de volumen, pero bueno, si empecéis a trabajar ahora la continuidad de las competiciones, yo veo que es un tío que, a ver, ahora está ya en el límite, ¿no?, del peso, Raúl. Él, no, Paco, mira, y el, a ver, el... Ese es el caso, ¿no? Si a Jorge se le coge una, una, una, una etapa controlada de volumen, control, no, no ida, no, no saturado, no eh, todo dejado tirado al traste, si se le sigue una etapa de volumen controlado que se une a la, a la, a la precompetición, podríamos estar en ciento algo para que con la diuresis y todo diese 98 kilos, ¿vale? Pero claro, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido la mejora? Yo no creo que la mejora de este año haya sido por la etapa de volumen. Yo creo que ha sido una etapa de desaturación. Al final, el, la mejora de esos kilos de más ha sido por la estrategia. Y Sergio bien lo sabe, ¿no? Eh, eh, Tal vez ha pasado mucha hambre, quizás más que nunca, pero ha comido antes de competir más que nunca. Y ha podido llevar todo ese llenazón muscular y toda esa redondez en, en encima del escenario. ¿no? Que bueno, eh, yo creo que a mí a la hora de poner comida no me tiembla a la mano. Eh, entonces, es eso, Paco, estoy seguro que cuando termine esta etapa y empecemos la época de volumen controlada, eh, vamos a llegar con, con una calidad y una separación óptima con ciento o algo para apretar, apretar, apretar, apretar llevarlo al límite de su peso. Todavía le queda, le queda un kilo para el límite de su peso, ¿vale? Pero claro, este año no va a ser el momento. Este año vamos a estar entre 97 y 96 y medio, 96 como mínimo, ¿vale?